hacer algún papel ¡Claro!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 Yo, claro, no se yo hace creo, por sí mismo. Porque yo creo en una realidad. Por eso hago experimentos. Yo tengo en mi casa un claro, laboratorio claro. hecho por mí, claro. que me ha costado un dineral. Si no creyera que hubiera una realidad, yo no me habría pues, costado. Claro. Entonces, yo me dedico a hacer unas mediciones. Si esas mediciones no tienen una realidad subyacente, o sea, ¿pero qué estoy haciendo yo? Pero estoy muy... tirando mi vida y mi tiempo pero, y pero, mi pero, cansancio. Pero, pero, es una luz que viene de las estrellas. Pero, Antonio, unas estrellas... No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 Javier, todo lo que hay dentro, evidentemente, es un experimento imposible. Claro. Na, yo no aspiro a eso. Claro. Yo solamente observo los fotones que una vez <coughs> que la estrella y me limito a eso. Pues genial. Y ya está. Pues pero genial. Yo no, no, pero, pero no vez, puedes decir que solo existen yo, los fotones porque es lo único que tú conoces. Desde luego. Claro. Pues yo hasta es ahora solo llego a los fotones. Solo llego. Mi sueño es poder llegar más, de, más arriba. No me dará tiempo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 Algún día nos despertaremos del sueño y a lo mejor descubriremos lo real en su plenitud. ¿Quién sabe? Puede. Antonio, entonces tú cuando, cuando les eh, enseñas a los chicos y haces un desarrollo ¿no? de las series físicas, ¿realmente con qué caras se lo cuentas? Yo soy un convencido, sé que me estás preguntando esto para darme la boleta. Oh.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 A mí me gusta la picada. A mí me gusta. Yo soy un mecánico newtoniano. Yo adoro. No, claro, porque no, eso te no da verdad. mucha tranquilidad. Exactamente. Claro. Es eh, la, la, la mecánica newtoniana exactamente, es, es, exactamente, fantástica. es fantástica. Es fantástica. Y lo es. Es una cosa grandiosa.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 que la gente se interese por la filosofía. Mira, yo me meto con Maite, he empezado a meterme contigo, les he hablado que te iba a meter... Por cierto, que las lo que me preocupa Entonces, es que yo he leído, no mucho, pero he leído algo de Schrodinger, de Heisenberg, y tú no hayas leído nada de Hume, por ejemplo. Lo siento, Pues deberías, de... chaval, Bueno. porque pues, Hume si es, la, es eres... la base intelectual de Si tú te lees eso, varios decir... libros que yo te deje, tú, yo me leo unos libros que tú me dejes. Vale, fenomenal.